¿Te quieres partidario de que de lo político, de que esto no se arregle, de que el caos continúe? Y hablaba de, de, de, de la posibilidad que genera eso de que de, de fuera haya otras nuevas eh, campañas. ¿Tú, ¿Tú realmente crees que, que hay alguien afuera? O sea, la pregunta es, ¿quién está afuera? Sí. Como elemento positivo, yo creo que lo que ha abierto el 15M, y es algo que no se ha agotado, o sea, el 15M ha mucho lo... Hay un problema aquí, yo soy de... Fui amigo de todos estos, Rejón, Pablo y tal, fuimos conocidos, no necesariamente del todo amigos, pero bueno. Eh, o sea que nos conocemos demasiado bien. Eh, en en el, el, el... Lo que ha dejado el 15M, y que es distinto, si queréis, con una, cualquier experiencia política previa del siglo XIX o XX, no es organización, pero sí ha dejado algo que es como una opinión pública que está todavía en ebullición. Es decir, cuando ellos decían, cuando pues de Pablo Iglesias dice, bueno, es que el 15M, a partir del 2014, es que lo que destaca es por incomparecencia. Eso no es entender que un movimiento de estas características sociales no se articula siempre en términos de, si queréis, de ofensiva, pues lo que sería, pues yo qué sé, una marea, sino que su principio de articulación fundamental es que se mantenga una esfera pública relativamente activa. Y eso yo creo que existe. Existe además todo un tejido. Yo creo que eso habría que ver, y eso va por barrios, evidentemente, que, que se ha mantenido activo y que incluso en muchos casos pues, ha crecido. El caso, pues yo qué sé, de Madrid, pues hace nada, lo, al propio ayuntamiento se le ocupó, lo ocupamos, pues un espacio gigantesco de 3000 metros cuadrados en el Paseo del Prado, al lado del RIS, del Pala, de la estación de Atocha, del Banco de España, etcétera Y se lo han tenido que comer. Bien, pues bueno, 65 salas y un lugar donde van a pasar pues todas las semanas mil y pico personas. Bueno, pues eso son cosas. No digo que sean las mismas experiencias que conocimos en las plazas, pero es algo que se mantiene ¿no? y que lejos de, cre de desaparecer, pues no acaba de ceder nunca. De hecho, yo creo que tiene una dinámica expansiva. Hay otros muchos fenómenos de politización interesantes, pero son eh, mucho más micro. O sea, que yo que sé, podría hablar de dinámicas pues, juveniles en Madrid, pues ligadas al antifascismo, cosas de distinto tipo, aunque aquí habrá las que sean. ¿no? Es decir, que yo creo que, que es a veces, muchas veces, cuestión de saber dónde mirar. ¿no? O sea, no es... Yo no creo que sea esta una sociedad que no es rica en términos de experiencias políticas. Lo que no están es estructuradas, en términos clásicos. Y no lo van a estar en términos de un partido. Eso lo tengo también clarísimo. Decir, Podemos no va a ser más que una expresión muy delegada, muy empresarial de eso. Pero no va a ser su expresión orgánica, lo que sería el partido orgánico. Si conocéis la dinámica de, de Podemos, pues viene representado ahora mismo por Monedero, que es un viejo asesor danguita y ahora de Pablo Iglesias, ¿no? Eso no, no se va a dar, porque esto no funciona así, tal tipo de sociedades. Pero yo creo que esa es la, la cosa, ¿no? Bueno, no sé qué. Pues yo pienso que eh, eso, que está afuera, lo vamos a llamar eso porque la verdad yo no tengo palabras para decirlo. Eso es esto también, ¿eh? Sí. sí una vez que esté dentro, nos va a comportar igual que lo demás. Porque a mí me parece que lo que ocurre aquí es que los cambios estos parciales se producen. Pero, como estamos hablando de una cuestión de estructuras, no estoy muy segura, no estoy muy segura que una vez que eso se metiera dentro, igual que se metió dentro los restos, la espuma del, del 15M, vaya a suponer... Eh, pues, no, no sé cómo decirlo. No, no <risa> sé si ni siquiera decir si una... ¿Qué cambio real? ¿Qué cambio real o qué hay que hacer para que ese cambio real bueno, se produzca bien, dentro de ¿verdad? las estructuras? Es que, es que lo único que no... ahora entiendo menos. Sí, a un poco de O sea, yo creo que cambios han producido, pues, ¿no? sí. lo que pasa es que no son cambios como lo que uno esperaba, sobre todo en términos de máximos, ¿no? Habría un proceso constituyente, que el, que, les, que el país cambiase radicalmente, que se cambiase hasta la mínima presión legal de lo que es el Estado, todo eso lo que podría ser un proceso constituyente hay fallos ahí en ese, en, el, en la lectura que se hace de ese proceso, es decir, que yo creo que había otros caminos alternativos que se exploran poco, también por los propios límites del 15M, pues te pongo un ejemplo muy muy curioso, esa es una de las discusiones típicas en la Puerta del Sol, y también en Plaza Catalu Plaza, perdón, en Plaza, Cataluña menos, porque allí con la cuestión catalana eres distinto, pero era básicamente, no podemos hablar de proceso constituyente porque es que la gente no lo entiende, entonces lo que tenemos que hablar es de otras cosas, ¿no? ¿Y cuál es la vía más fácil de representar el cambio? pues con un partido. Pero ¿cuál es el problema? Que el, que el movimiento 15M lo que impugna es básicamente, también en parte es la figura de los partidos, la figura de la representación. Bueno, pues ahí tienes como esas contradicciones que están continuamente dando. Ahora yo te diría, es para mí no se trata de como de volver a levantar, si queréis, como la gran esperanza de lo que deben de cualquier partido, es decir, nosotros representamos el cambio, ahora nos lo van a hablar muchísimo con el futuro gobierno que haya, si es que lo hay, de Podemos con el PSOE, ¿no? no no se trata de decir, bueno, es que ya gobiernan ellos y por lo tanto ya se van a generar políticas reformistas de cambio, sino básicamente es si es que mantenemos la suficiente fractura de ese espacio y la suficiente debilidad en términos no frente a su oponente de derechas, sino frente a su propia legitimidad, de sus bases, tú vas a tener capacidad de convertir en un interlocutor que de alguna manera se tenga que subordinar a ti, aunque sea parcialmente. Y eso para mí es lo determinante. Una cuestión para mí fundamental, y con eso termina es. ...de lo que es esta nueva política y que es interesante... ...es que está completamente fragmentado... ...o sea, tienes el aparato estatal de Podemos... Eh, ...todo lo que son las fracturas de Podemos a nivel autonómico... ...con sus distintas fracciones... ...pero sobre todo una realidad de experiencias, si queréis municipales... ...que cada una es de sus padre y de su madre... O sea, yo te diría, a nivel de Madrid... hay o sea, experiencias radicalísimas en los municipios... ...o sea, que plantean otras cosas... ...lo que pasa es que son los municipios más pequeños... ...y eso, si se consigue mantener, pues es algo nuevo... ...porque no es un partido convencional, es otra cosa... Una playa de cosas que funcionan malamente y mal articuladas. Eso no quiere decir que haya dinámicas de institucionalización, de burocratización, las hayas puertas, pero no están cerradas. No he entendido, y si los demás sitios disculpas eso que has apuntado antes de las 65 salas o algo así en Madrid, El interesa, lugar que se ha ocupado ¿Puedes hablar un poco más de qué es o qué refleja eso que has querido. Esto... Eso que has apuntado? No, que, que hay como una dinámica social que no está muerta. Claro. No existe, ¿eh? En... En este caso, ponía el ejemplo simplemente de que se ha ocupado esto, que se le ocupa al ayuntamiento. Es un espacio, una antigua sede de la UNED, un, un edificio, vamos, menos más. No es más un edificio que tiene 65 salas, eso es lo que quería decir. Y como un motivo, pues yo si quiero pequeño, modesto, pero a la vez interesante a nivel de ciudad, de que hay gente que está dispuesta a hacer otras cosas. Y se están haciendo cosas ya ahí. Bueno, es un espacio que, te vuelvo a decir, es un espacio que cuando funciona. Ahora mismo verás julio, pero cuando funciona a pleno rendimiento, no creo que pasen menos de mil personas a la semana allí. Mil personas, ¿vale? La Universidad de Verano de Podemos, en Cádiz, tiene 700 inscritos. ¿vale? Mil personas, si tú las multiplicas por muchos espacios de ese tipo, son máquinas culturales. Eso es lo que luego permite que haya explosiones de otro tipo. Entonces necesitas, sobre el territorio, pero esto es otra discusión, tú sobre el territorio necesitas espacios donde se articulen y se condensen experiencias. Este puede ser uno. Sí, un centro social es otro. Lógicamente hablaríamos de Ateneos, de Casas del Pueblo, lo que quieras. ¿Puedes concretar algo más que se está haciendo allí, por ejemplo? En ese espacio concreto, preguntas. Sí. ¿En, el pues el espacio concreto, de... pues tiene todo tipo. Yo qué sé, tiene eh, pues un eh, laboratorio, si quieres, eh, eh, activista, es decir, de gente que trabaja en ordenadores. Te lo digo de otra manera: se están rompiendo cosas o se está gestando otro consumo de cultura el que supone problema en estos tiempos. O sea, es como una pregunta que es interesante, pero que es muy lejana a lo que se vive en un centro social. En un centro social tú no vas allí a, como a gestar cultura o piensas en términos de consumo, Pues hay muy poco consumo. Lo que hay es una barra donde dejas una pasta y eso mantiene el espacio vivo. O sea, la gente va allí de forma completamente voluntaria. O sea, tú vas allí y tú habrá una serie de reuniones pues desde unos que son madres y se dedican a cuestiones de lo que quieras, la Chato, paz, etcétera tal cual. Otros que se dedican a básicamente a experimentar con rollos activistas, otros que hablan del turismo en el centro y cómo paras, si quieres, las dinámicas de gentrificación y de expulsión de allí. Luego tienes la asamblea del propio centro social. Luego tendrás pues eh, no sé, o sea, la, las fiestas. Otros que se dedican allí y hacen talleres de autodefensa feminista, de boxeo, de no sé qué, lo que quieras. Así hasta 60 o 70 actividades sí, sí, sí, Sin sí, sí, sí. dinero. Si vimos un poco el movimiento que teníamos en España, o teníamos en España en el entorno europeo, mmm, podemos observar que eh, hay un cierto paralismo, que un movimiento va un poco en dirección de izquierda que teníamos en Portugal, en Grecia, en Italia no tengo claro, mientras en los otros países eh, el movimiento no va a esta dirección. ¿Cómo se explica eso? Te has dicho tú, o sea, tienes la Europa periférica, la Europa del sur y la Europa del norte. o sea, En la medida en que en en la medida en que de alguna manera el reparto eh, político y económico es claramente desigual, pues esto se ha articulado así de momento. Eso no quiere decir que en un futuro sea de otra manera, completamente distinta. Pero claramente tú tienes un polo, si quieres, excedentario en la Unión Europea, exportador... Básicamente Alemania y un polo importador eh, y deficitario. Y luego además tienes un, una, una dirección política muy clara, que es la que gobierna el Banco Central Europeo, liderado claramente por Alemania, y lo que serían economías eh, que han sido desindustrializadas con todo lo que es la implantación de la moneda común, que en el caso portugués de forma salvaje, mucho más que en el español, son economías arruinadas sin futuro. De momento la expresión de esas salidas es por la izquierda. Ya, me refiero a los otros países. Eh, aquí en, en, en estos tres, tres países de la periférica nos ha, nos ha crecido, nos ha movido un movimiento de derecha, como lo tenemos por ejemplo en Francia sí, o en Alemania y en otros, en Holanda, etc. Uh -huh. eh, eh, es, es, por, por mí es interesante. ¿eh? Mm. Bueno, de todas maneras déjame hacer un comentario, eh, en este país con todo lo que ha pasado eh, sigue gobernando eh, un partido muy de derechas. Sí. Eh, que, que hay una expresión de, de la izquierda o de las izquierdas muy interesante, pero quien sigue gobernando y el nuevo partido de éxito, ¿no? eh, Ciudadanos, es, es derecha 2.0. ¿no? O sea que... Sí, es, es una, una copia muy sí. alta de pipi, para mí. Sí, sí. Mm -hmm. sí. Que has dibujado un programa vamos un panorama devastador para el futuro ¿sí? ¿Qué podemos aspirar es decir que podemos eh, es, que podemos hacer para poder decir bueno vamos a cambiar algo porque me has dejado totalmente desenflado ¿sí? para mí ha sido uno de los, una de las charlas más, más constructivas y más buenas que he oído ¿no? es por ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Qué pesimista, ¿no? Por lo que veo. Por lo deprimido, pero esto lo solucionamos con un novela. Como una novela, pero... No me ha pagado nada. <risa> eh... no sé, es complejo responder a eso. ¿no? Lo que te diré es que básicamente para mí la defensa es como hacer una política. La política no, tiene, no puede tener atajos. O sea, la política básicamente es... Eh, si nosotros, la gente y tal, está organizada, tiene capacidad de propuesta tiene capacidad de resistencia, tiene capacidad no solamente de resistencia frente a lo que sería un poder, sino de construir cosas, o sea, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, realmente no hay política. La política institucional está pensada de otra manera, que es básicamente tú delegas a unos señores y ellos se supone que lo solucionan. Bueno, eso es un engaño, por decirlo así. Bueno, otra cosa es que tú tengas que jugar con eso, juegas con eso, pero eso tiene que ser expresión el resultado otra cosa y eso es lo que tienes que construir eso es lo fundamental por qué podemos en esta segunda fase nos ha hablado tanto de movimiento popular porque sabían que si no hay, sin eso no hay fuelle o sea si no hay algo que te empuja tú no vas a crecer tu número de, de lectores o sea si quieres la polémica que hubo entre Pablo e Íñigo, la polémica en Podemos polémica, sí que ha tenido cierta trascendencia, era básicamente eso, o sea, el amigo diciendo nos transversalizamos, nos convertimos en la mayoría social que nos imaginamos que tiene el país, no sabemos muy bien cuál es esa, ¿eh? pero es como básicamente los años 80 y la gente que vuelve los políticos a través de pana y que hablamos como para el pueblo, o eh, de alguna manera tratamos de ir hacia una izquierda que tampoco sabemos muy bien si eso corresponde con lo que serían los deseos de cambio del país pero en los dos casos es, o tienes capacidad de, o hay una capacidad de movilización social que empuja a estos, o realmente no hay nada. O sea, es que está... sí, ¿Puedes hacer algo? ¿Pero podemos hacer algo? Sí, a muy bien. No, no. Pues, no. Eh, menor Una de las cosas que pruebo con todo lo que has planteado, y has planteado un problema centrado al final, que es el tema de la desestructuración. Decir, que existen movimientos que se están, vamos, en, en, en la mayor parte de los sitios existen, y que lo que sucede es que no hay, una forma, no hay todavía una forma de estructura que eso lo articule de alguna manera. Pero yo creo que el, el, el 15 y todo lo que ha pasado posteriormente, una cosa que se ha pulverizado ha sido los partidos políticos, y eso es cierto, se ha pulverizado la radiografía que se puede ver en la, las últimas marchas de la dignidad de Madrid, era algo que era perceptible por todo el mundo. Es decir, había una cantidad enorme de pequeños grupúsculos políticos con sus banderas, de manera distinta, que no había existido, que no conocía nadie, que, eh, que llevamos ya más tiempo en, en el tema de la política. ¿no? Por lo tanto, eh, quizás lo que eran organizaciones que tenían, que tenían todos los defectos de un partido político, pero que tenían capacidad de organizar a nivel más allá de lo que pueda ser el, el propio espacio inmediato, pues están pulverizados, están en este momento pulverizados. Quizás en este momento entonces lo que tenemos que reflexionar es sobre qué manera puede, eh, pueden existir de que los movimientos que siguen existiendo tengan alguna capacidad de, de confluir de alguna manera, porque eso es lo que parece que es muy difícil. Es muy difícil incluso dentro de movimientos que tienen objetivos comunes. Por ejemplo, en el caso de Cantabria estamos en, en, en Libres, que ¿no? es una, una plataforma antirrepresiva, etc. Y estamos metidos en una en, en, en algunas redes que, se, que existen a nivel estatal, como puede ser no somos delito, o defender a quien defiende, etcétera etcétera Pero todo eso no genera, no crea una, una capacidad de poder golpear conjuntamente, es decir, es muy complicado llegar a, a ese tipo de coordinación que permita que esos movimientos de alguna manera sean capaces de generar algo más que lo que es su propia, su propia organización territorial, ¿no? su propia organización en el propio territorio y <coughs> moverse en ese ámbito. Propio territorio. Incluso dentro del territorio con problemas, ¿eh? porque luego también surgen otras organizaciones con, con, con eh, otros movimientos, con características similares, pero no se hablan o ¿no? no tienen eh, conexión entre ellas. ¿no? Entonces tenemos un problema ahí y yo creo que es, es para pensarse ¿no? y ver cómo... ¿Cómo resolver ese? Porque es, yo creo que la, la barrera fundamental en este momento para crecer ¿no? en la calle. ¿Me comento? Sí, si de, quieres, de, si de, por, Porque sea más ágil. Bueno, pues, si quieres, eh, ¿Toda? ¿Toda? ¿Toda? Sí, dale y. Bueno, usted antes ha hablado de una desindustrializa desindustrialización brutal que ha pasado eh, en Europa a través de la introducción del oro, donde de repente regiones, países enteros hablando de Grecia, Italia, eh, Portugal, España, eh, se han empobrecido eh, enormemente eh, y esto es eh, una cosa que está es un hecho ¿no? que eh, se ha producido así esta situación. ¿Cómo ve el futuro para toda esta región europea? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Seguimos así? ¿Seguimos viviendo este mundo empobrecido una parte de Europa, la otra bien situado como Alemania y uh, los que están alrededor, uh, uh, forman un, un, un tipo de, de núcleo uh, y después los otros, uh, al final no veo una solución, mismo si tenemos después empobrecimiento brutal y global en esta zona, y ¿qué va a pasar con esta zona? Entonces no es tan importante cómo organizarse esta pobreza es, es como cómo organizamos esto futuro qué futuro? qué crees que va a pasar con me explico o vosotros sí, pues, sois alemanes sí somos los dos alemanes o sea, el empobrecimiento también es de Alemania o sea, que sí haber. una parte de la población está Como parte grande sí Como sí. sí. pero hay problemas en Alemania eh, que son diferentes no bueno. o sea, el problema para mí no es un problema si quieres como de capitalismo Global. O sea, tú tienes un problema claramente de cómo relanzas ciclos de lo que sería el viejo capitalismo de que el corte convencional, que, es que se llamaba el capitalismo bueno. Es decir, ciclos de producción industrial de bienes y servicios. Que de alguna manera pues permitan generar nuevo mercado, generar nuevo empleo, generar eh, nuevas producciones eh, y eso pues genera pues, bueno, pues una capacidad, que tienes capacidades redistributivas, ¿no? de reparto, de pagar programas sociales, etcétera Eso nos está dando. O sea, la lógica de financiarización de la economía global es básicamente eso. O sea, como no se encuentra beneficio en los ciclos industriales convencionales, empezamos en mercados financieros. En mercados financieros lo que hacen es concentrar la riqueza, eh, de alguna manera pues se... Eh, para adelantar lo que serían los beneficios futuros, descontar el beneficio a futuro en el presente, por lo tanto generar mecanismos de deuda brutales e insostenibles, y esa es la situación actual. Yo diría que no hay claramente visos de que la crisis que se viene arrastrando desde los años 70 se vaya a solucionar. Has tenido todo el ciclo de crecimiento chino-indio que también empieza ahora mismo a... A, a encontrar pues, límites, hay bastante literatura incluso en esta librería que yo recomendaría sobre eso ¿no? pues, por ejemplo, acabamos de llegar traficantes de sueños, un gran libro que se llama ¿Cómo acabará el capitalismo? de un compatriota vuestro, Wolfgang Stretz le podéis echar un ojo, espero que en alemán pero que no, no ve un futuro claro no creo que las élites tampoco tengan un proyecto a futuro claro, o solo sea, que es una lógica de generación pues, de mecanismos de privatización, de externalización que permiten rentabilidades pues, si queréis en tiempos cortos, pero no hay no lo veo muy claro volviendo a lo que comentabas tú pues el problema de la organización que es un problema muy gordo es como... Digamos, ¿no? entre tú y yo debe haber como unos 10-12 años de diferencia, ¿no? Más o menos. ¿vale? Pues eso es como la. Bueno, vamos a ver. Pero es básicamente como la diferencia entre lo que sería el, lo que quedaba de una cultura política que venía de los años 70 y eh, los que venimos de una crítica de la política muy fuerte, que básicamente la crítica de la política es una crítica que, que tiene un aspecto positivo. Es todo aquello de decir. ¿no? de no condenar el presente al futuro eh, en términos tal, de vivir al día, de buscar como si quieres como experiencias que sean como de comunismo aquí y ahora, cosas de ese tipo, ¿no? cultura de centros sociales, etc. El, el la, la cuestión de la organización, la tradición organizativa, con mi generación se pierde. O sea, en los años 80, las primeras ocupas, ¿no? lo que empieza a conocer yo y los 90 más, es que no hay ningún interés por organizarse de nada. Hay muchas ganas de pegarle una patada a todo. Entonces, no hay... Eso se pierde y de alguna manera los que vienen de mi cultura yo creo que somos incapaces de generar una organización a futuro. Pero yo creo que hay un problema que es de corte, y esos son los movimientos sociales, es decir, pues fragmentarios, se organizan ¿no? por temas específicos, tienes momentos de concentración en el territorio, por eso yo creo que los, los generar como dinámicas territoriales tipo ateneos, librerías, centros sociales es fundamental. O sea, porque eso de alguna manera organiza y nuclea, pero no se suele ir mucho más allá. Y luego yo creo, yo creo que hay otro elemento que es básicamente también de esa composición de clase. que, que Lo que antiguamente organizaba el, el territorio y la vida de la gente y te permitía construir organización, que era el, la fábrica y el barrio, es decir, podía haber partidos, pero si no tenías obreros, si no tenías gente en el barrio, no existías como tal partido, solamente los <risa> partidos estudiantes, ¿no? ¿no? No voy fuera del guión, ¿no? Porque que eso a día de hoy no existe. O sea, yo creo que una de las grandes oportunidades que hay en el 15M... Que hay una oportunidad de generar mecanismos sindicales nuevos y ahí hay una discusión fuerte, por ejemplo en la PAC, que yo conozco de oídas a nivel estatal, es de decir, ¿qué hacemos ahora? ampliamos la PAC, pero lo que hacemos es empezar a generar una dinámica de reivindicación en otros terrenos algunos de ellos cercanos a la laboral, por ejemplo, otros que tengan que ver con los alquileres y de ahí salen los sindicatos inquilinos, que ahora se están experimentando, no sé el recorrido que tendrán pero que tendrían que ver también con el acceso a la sanidad o grupo promotor, nos dedicamos a hacer política institucional. Bueno, pues el resultado es el que conoces. Si esa hipótesis hubiese estado más clara, que era la de una nueva CNT, por decirlo así brutalmente, pues bueno, no es que hubieses tenido una gran organización, pero existían miembros, ¿eh? Porque la PA, más los estos socios eran 400 y pico nodos, solamente 200 de la PA. Y así funcionaba. Y de hecho todavía funciona. Bueno, pasa que demasiado ligado al, al desahucio, pero si eso se va territorializando, se va sedimentando, pues... Y de hecho, por ejemplo, en... y ya no, termino por no entretenerme más... En Estados Unidos, donde eso es, existe de una manera todavía más salvaje que aquí, esas dinámicas de movimiento y comunidad son mucho más sólidas que las de aquí. O sea, ¿no? Pues ¿Qué sé, la de haciendo el camino, making the road. In, in, Nueva York, pues ellos tienen varios centros sociales y una dinámica comunitaria en las comunidades latinas muy fuerte. O esto de las vidas negras importan, ¿no? De Black Lives Matter, o sea que ha reactivado completamente el movimiento negro. Pero son movimientos muy comunitarios, con base también económica, de cooperativas, de tal, de cual. Yo creo que las futuras organizaciones que se puedan crear aquí van a pasar por ahí. O si quieres yo como la última cosa, o sea, ¿por qué en, en, en, en Euskadi y Cataluña el elemento nacional tiene tanta potencia política, aunque cada vez menos, pero después del ciclo industrial, que era lo que le había dado más fuerza, pues básicamente porque hay organización comunitaria, genera comunidad. Pues es que ese es el, el reto. O sea, sociedades tan fragmentadas es muy complicado que tú a eso o, lo superpongas una organización que realmente funcione enraizada. O sea, se pueden generar organizaciones de activistas, pero tienden a descomponerse ¿no? muy rápidamente porque no hay territorio porque en el territorio no es claro un momento, desde allí y después activar Roberto <risa> esto, hay eh, comentario que han hecho los compañeros antes sobre el tema de los movimientos sociales el tema complejo y esto y lo haría, eh, pues eso aquí debatiendo sobre la evolución de los movimientos sociales cómo algunos se reconvirtieron en una especie de ONG y cómo los movimientos sociales de derechos humanos han eh, tenido unas dinámicas que a veces a mí me recuerdan eh, los pasos previos antes de eh, pues, de los movimientos de discapacitados o de determinados movimientos que de pronto se convirtieron en eh, colectivos que eh, ofrecían recursos eh, sociales y recursos eh, sanitarios y recursos de todo tipo a los afectados pero yo lo relaciono eso porque, eh, y ahí es donde viene la pregunta, porque si no me, me lío es eh, que una de las cosas que, que nos han ganado en el discurso es que aquellas cosas que planteamos en los 80, o en los 70, o incluso algunos en los 90, incluso desde el movimiento de globalización, que todavía tiene, tiene algunos, algunas movilizaciones con, con relativo éxito, era la crítica al sistema político y al sistema económico. La crítica al sistema económico y al sistema político que implicaba cambios, eh, fórmulas nuevas de cambios económicos y cambios políticos. Uno de ellos era la crítica a la democracia representativa yo recuerdo en una asamblea hace cosa de dos años plantearlo en estos mismos términos más o menos y no me he echado de ahí a los brazos de pilar por plantear que por ejemplo en el caso de podemos que creo que el problema que tuvo fundamentalmente es que la ansia de poder estuvo muy por encima de la ansia de cambio y que eso es lo que ha determinado su funcionamiento interno desde su nacimiento, desde su nacimiento es que por ejemplo conceptos como democracia participativa o la crítica está que viene implícita a la democracia representativa, a la democracia liberal, a esa democracia que está íntimamente conectada con el sistema capitalista, no existe. No existe una crítica a la democracia representativa porque no hay tampoco un modelo mínimamente digno que se plantee más allá de, digamos, de los foros intelectuales, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé cómo es, digamos, esa evolución, que yo creo que no hay mucha diferencia porque hay yo, yo, yo he estado militando en movimientos sociales y en organizaciones políticas y sindicales toda, toda mi vida, sin hacer muchos distingos a mí me parecen parecidos, los seres humanos parecidos en todos lados y, la, y digamos que los juegos de poder y las camarillas de poder y, y los, las atomizaciones y las afinidades se generan en todos los grupos humanos y realmente esto yo lo que veo es una dinámica esto va siempre con ciclos, una dinámica de, de conservadurismo por parte de de organizaciones sociales y organizaciones políticas, y en lo que son las organizaciones políticas, curiosamente, cuando por primera vez esto tenemos posibilidad de llegar a las instituciones. Bien. ¿Qué es eso? Bueno, o sea, deberíamos discutir. Yo, no, yo creo que esa crítica de la representación está mucho más generalizada de lo que parece. Y de hecho, uno de los grandes problemas de Podemos es que... Como experimento tradicional, en lo más tradicional que ha tenido, o sea, incluso en, hay, hay componentes que son curiosos porque son contradictorios, Lo plebiscitario tiene un componente también de crítica a la representación porque es como y luego a la vez tiene un componente de afirmación de lo que antiguamente se diría un liderazgo carismático. ¿no? Pero el gran problema de Podemos es que al jugar como partido inmediatamente se ha desinflado porque se ha vuelto no creíble. O sea, eso no lo han conseguido controlar. O sea, que esa es una revancha, si quieres, del 15M más radical. Y lo ha convertido en algo que es que la gente no se lo cree. Pero no se lo creen los activistas, no se lo creen los que están alrededor, no se lo creen nadie. No se lo creen unos pocos, eso es verdad. Y gente de buena fe. Pero no es esa capacidad que a lo mejor hubieses tenido en otras épocas de levantar una adhesión fuerte y de haberla mantenido. Lo tenía. Sí, pero la ha la agotado muy rápido. Porque lo que de los círculos antes... Ahí ¿Había más democracia participativa que lo que hay ahora a años luz? Claro, pero lo que te digo es que en el momento que ellos se han verticalizado más y han adoptado por una lógica más vertical, han aguantado menos. Esa es la paradoja. O sea, en el momento que tú te has convertido en un partido más convencional, ha sido asimilado a cualquier otro partido. Y te han empezado a tratar como antiguamente se trataba Izquierda Unida. Y eso es muy curioso también. O sea, que La gente lo vota y no se lo cree. No sé, pero bueno, yo quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cómo es posible que el análisis que estás haciendo continuamente uh -huh. separes con tanta facilidad, y creo que, uh -huh. yo creo que con bastante diferencia, las ideas políticas, la forma y el fondo? Bueno, lo que decía Aristóteles. ¿Cómo es posible que me digas lo que estás diciendo, esté o no esté de acuerdo? Es decir, eso no viene no a cuento en estoy vuelto A separar con tanta, con tanta facilidad el fondo y la forma. Que hablas de verticalismo dentro de Podemos, al que no pertenezco, uh -huh. ¿eh? al que no pertenezco. Y, pero no dices absolutamente nada de cuáles han sido el momento que recogió, como decía el compañero, esa ilusión que en este país se visualizó alrededor del 15. Yo creo que ha llegado tarde, porque empezó la ¡Ay! charla por ahí. ¡Ay! Ah, em, pero... Empezó la charla justo por ahí, no por nada, no por nada, es eh, no, no para, no, para no hacerte sentir, es que se ha, se ha hecho como todo el relato, no, no pasa nada, no pasa nada, porque ha habido todo un relato desde el 15M. ¿Eh? Ahí? Yo quería bajar un poco más al suelo y empezar con una frase de Woody Allen de una de sus películas, de su personaje, en esa película que le dicen que, tiene la que siempre ve la botella medio vacía, y él dice yo que va, yo la veo medio llena pero de veneno, entonces... Atacar el veneno, ese que hay en todo esto que estamos hablando, yo también lo veo negro, si me pongo a ser futurista, que quiero no serlo, ni pesimista ni optimista, pero situándonos aquí ahora, eh, el lugar común ese que tanto repiten desde el personaje de Mairena de Machado o Emilio Lledó, ja, eh, José Luis San Pedro, yo creo que hasta a, San, a San se le lleva a oír, no de que la libre expresión, si lo es de tontería, si lo es de cosas sin sentido, si no lo es de un pensamiento libre. Es decir, si es de un pensamiento esclavo para que nos sirve la libertad de expresión. Es parte del meollo yo. Entonces, por centrarnos en lo que estáis diciendo, la, la... esta señora empezaba diciendo que le preocupa lo que desde fuera, los afueras entran adentro y lo que les pasa. A mí me preocupa más los... lo que todos tenemos de adentro, si vamos a saber salirnos a los afueras necesarios, a esos sitios, a estos sitios, a lo de Madrid que dices, a hablar de las cosas que puedan llevarnos a, a esas como ha dicho también, divisiones, o centrarnos en, por ejemplo, arietes, como podrían ser, ayer sin ir más lejos, en unas páginas del periódico, creíble, como lo vi, una defensa de que es, ni este ni ningún gobierno cambie, eh, tenga posibilidad de cambiar el, el valor de las pensiones. Pienso que alguno más lo habréis oído, leído, abogaba por dirigirse a no sé qué foro para firmar todos y intentar blindar las pensiones, por ejemplo. La renta básica es otro tema en el que todos estamos oyendo ya cabalgar hace mucho, no solo a las izquierdas, sino a gente del gremio de los industriales que te dicen que ellos mismos que están creando la técnica saben que van a quitar trabajo a mucha gente y que hay que plantearse algún tipo de renta básica. Ese podría ser un segundo ariete. Estamos hablando del ariete pensiones, ariete dinero de las personas, el dinero con el que vive, como has dicho, ese 40, ese 60% de gente y un tercer ariete podría ser la vivienda, lo domiciliar, y ahí siempre saco el que, que se intentó en el momento del 15M, algunos intentamos, que llegara a Madrid la propuesta de que fuera un ariete a nivel masivo, pero no se podía, quedó su, el, el tema de Marinaleda. Es decir, casas, pues, o sea, el que se hubiera puesto en solfa en toda España, ¿cómo es posible que en un sitio se viva por 30 o 40 euros de sustructo como un, como un hecho consumado, no como una hipotética, como dicen, eh, ¿cómo dicen cuando dicen que algo es ficticio, dicen una, eso es una, tele, una, una, tele, tele, una, tele, una tele, utopía Una utopía, una utopía, no que es lo que no ha sido nunca, que es el lugar que no es, pero que puede ser. ¿no? Entonces eso, convertido en ariete, ese tipo de cosas, podrían dar paso a eso que San Pedro, Salamago, los otros, Emilio Llego, Mairena, Machado, a la posibilidad de reflexionar sobre qué coño consiste un pensamiento no esclavo. Salirnos de las usualidades, tengamos todos alquiler o propiedad privada, y podamos pensar en vivir en un sitio por 30 o 40 euros, y entonces a lo mejor hasta con un mini-job, con un mini-trabajo alemán, Aún y así, podemos montar jardines epicúreos en esa casa en los que debatir de esta manera. Ágoras es como esta, cojonudas, pero también jardines epicúreos en los que seguir intentando cambiar nuestros adentros en unas afueras de esas en las que confías que de esas afueras vengan los cambios. Algo que esos que se han metido dentro, que como tú y yo, vamos, bueno, yo sí les he votado. No soy de nadie, pero he votado, he roto el, el, el compromiso de no votar durante muchos años y saco aquí a la figura de Agustín García Calvo, siguiendo su estela, que se encargó también de ir al 15M a avisarles de que no hicieran la política que hacen los políticos, que hacen la política, que hacen los políticos, que hacen la política. Y no sobra ninguna de las veces que lo he dicho. Por eso muchos dicen, no es que me da pereza la política, claro, la que hacen los políticos, que es en la que, de alguna manera, se han visto forzados a entrar, podemos. Y acabo ahí ya. Entonces. En los afueras está la solución, pero el tema es cómo repensar, cómo reflexionar bien las cosas cuando todo está ya tan manido, tan, tan peleado, tan aparentemente sometido, hecho ya anticipadamente, desde qué posiciones nuevas. Y ahí me limitaría a señalar que en la revista que tenéis por ahí de Ajo Blanco hay algún artículo que habla de esa otra zona ignota, desconocida, de entre todos nosotros juntos, que no es la personal, que no es la personal, desde, la que, desde ese, lo común, sea yo lo que fuere, a lo mejor está muy prostituida la el término lo común tienen que partir las cosas pero os invito a leerlo en el nuevo número de Aljo Blanco que hay por ahí revolvemos gracias eh, oye, no tengo que intervenir no no por la, por pensiones, la... la vivienda y, por la o sea, renta por... básica no sé sí sí una cosa que hay gente de ataque por si te preguntaba sí, sí, qué se sí, hace sí, mal y yo te digo es que hay que cerrar no bueno, bueno no, como decías, soy... no, no, eh, o sea, yo creo que sí que hay que intentar hacer como análisis de lo que hacían los, los clásicos de... del pensamiento socialista, tener un mínimo de estrategia. Yo te puedo decir, vamos a defender las pensiones, vamos a defender la renta básica y la vivienda. La cuestión es qué va a pasar con, este tipo de, con estos tres ¿no? elementos a futuro. Por ejemplo, las pensiones. Si las pensiones están vinculadas al trabajo... Te digo que yo no la cobro, o lo que cobraría es una pensión diquensiana. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando yo me jubile, a los 67 años, habrá un traba un, un trabajador por cada dos jubilados. Bien, tú puedes decir, vamos a defenderlo, claro que sí. ¿O puedes defender una renta básica, sí, sí. Pero es que estas afueras implican, lógicamente, quitar el dinero de otro lado, cuestionarse de dónde se está echando dinero, en o en otras cosas, y de dónde hay que sustraerlo, poner tasas, lo que sea. Para eso, como tú dices, hay mucha literatura aquí que habla de todo ello. Y de los muchos que se han dedicado a darle vueltas y que suponen que es posible. Yo creo que nuestro horizonte es catastrófico, pero eso si queréis lo hablamos <risa> más. O sea, el horizonte a medio plazo, no a corto plazo, a medio a medio plazo es catastrófico. En el sentido de que probablemente las soluciones van a tener que ser mucho más radicales que eso. O sea, no, no simplemente. Y te hablo de un medio plazo, que es un medio plazo largo, puede que sea todo un siglo. Pero básicamente tú te encuentras con niveles de concentración de la riqueza muy fuerte y con lo que había sido el marco, en enlazará con, con lo de García Calvo y su creencia por las comunas, lo que había sido el marco de la política tradicional, el Estado-Nación, eso está en que, ¿no? proceso de incapacidad de mantener posiciones soberanas para garantizar estas cosas que tú comentabas. La vivienda, ¿no? A lo mejor eso la vivienda la puedes generar y gestionar en un marco, pues, si quieres, en un ayuntamiento, en un municipio. Pero todo lo que nosotros nos figuramos como las... La instancia de provisión de derechos sociales y que funciona, si quieres, como marco de garantía colectiva, ¿no? De seguro colectivo, que gestiona el seguro obrero colectivo, el Estado. Eso no, eso está condenado. Y de hecho ese debate está casi en todo el planeta sobre ese proceso de descomposición del Estado-Nación como garante de nada, que llevará más tiempo o menos, pero hay aquí una intervención. Yo veo claro que no así, no sé si es seguro, solo Sí. Pero evidentemente en el, en el pensamiento estratégico, en el horizonte estratégico, de alguna forma ahí es fundamental el tener un tipo de organización. Y de alguna forma solamente una organización política es capaz de pensar estratégicamente. Los movimientos sociales, por sus, por sus propias composiciones no suelen, no, no, no están en lo que es el pensamiento estratégico que tiene una organización y el problema que tiene la organización que en estos momentos se ha creado que ha sido Podemos, es que no está dentro de ese, no tiene ese marco estratégico que evidentemente una organización más de tipo leninista a la que nosotros por edad estamos más acostumbrados, pues sí que posee ¿no? y yo creo que, yo creo que el 15 me está muy sobrevalorado, desde mi punto de vista Está muy sobrevalorado, podemos hablar mucho sobre ello, pero yo creo que el 15M, el Podemos es el reflejo de, del 15M en su versión, digamos, más de lo que no, no pudo, de lo que no fue capaz de hacer, que fue justamente el pensar sobre formas organizativas, ¿no? Es decir, el pensar en un pensamiento, o sea, en, una, en lo que es organización, organización política. ¿Eh? Lo que es organización política. El pensamiento. O sea, para mí el 15M fue más bien algo que impugnó lo existente, pero que no fue capaz de hacer una propuesta eh, sobre lo futuro. ¿no? Y eso y luego se plasmó, evidentemente, en una cosa tan terrible como fue lo de Podemos, porque viniendo mucha gente del 15M, fueran capaces de consentir estructuras tan radicalistas y tan plebiscitarias como fue lo, como lo, fue lo que ha pasado en Podemos, ¿no? Y claro, el problema que tenemos es un problema nuevamente de organización. Volvemos a hablar, o sea, volvemos a estar en lo que se, lo que los clásicos decían que la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria. Es decir, bueno, aquí no hay mi dirección ni revolucionaria. O sea, volvemos a estar en ese horizonte catastrófico que tenemos, donde tenemos nuevamente que plantearnos qué tipo de organización política necesitamos para las próximas etapas que tenemos por delante. Este es un debate como... Como clásico. O sea, mi, mi tradición no es esa, es la del sindicalismo revolucionario. Y básicamente es, habrá estrategia si hasta el último molécula de esa organización y de ese espacio está anclado a un territorio, a un proceso productivo y lo tiene claro. Y eso es un proceso que es colectivo. A mí, en, sobre todo en una... O sea, yo creo que en estos tiempos son lo más radicalmente contrario a una posición leninista. Fíjate lo que te digo. Pero claro, no, lo deberíamos discutir. En un ejemplo como fuerte es, eh, seguramente Paco lo conocerá bien, es por ejemplo todo lo que sucede por ejemplo, en Bolivia. O sea, Bolivia es como uno de los experimentos yo creo como más fuertes que ha habido en estos años, precisamente porque se plantean eh, cuestiones como muy clásicas, porque hay un cuerpo intelectual bueno, relativamente influido por tradiciones que vete todo a saber por dónde, bueno, por el marxismo mexicano y, y hay conexiones ahí como fuertes. ¿no? ...y con una tradición muy rica de movimientos... ...y con un estado muy débil... ...y se plantean las preguntas del partido, del Estado... ...y de la estrategia de una forma muy, muy fuerte... ...los sectores más activos... ...yo creo que del proceso... ...acaban desencantadísimos de las posiciones... ...como, si quieres, como más estatistas... ...y más de partido... ...y lo que te plantean ahora mismo, por ejemplo... ...en términos de lo que sería... ¿no? ...pero no estoy diciendo que esto es la misma discusión... ...que tú me planteas, ¿eh? pues como que ...por darle un giro así un poco lateral... Eh, lo que ellos plantean, pues, por ejemplo, Raquel Gutiérrez, no sé si conocéis, Luis Tapia, gente de este tipo, básicamente es decir, eh, aquí lo que se ha renunciado es hacer como una política, si quieres, como de masas, una política de democratización radical. ya o sea, han ido cambiando términos. En vez de hablar de nacional popular, lo que vamos a hablar es de horizontes comunitarios populares. Y yo creo que no puede existir organización política si no es tan, O sea, el, esa es la paradoja. O sea, un militante está desterritorializado. Pero los que forman esa organización y la base de esa organización tiene que tener un fortísimo componente comunitario y territorial. Y eso es lo, lo esencial de construir ahora. Si no, las organizaciones van en el vacío. O sea, caminan, flotan. Y cuando eso existe, probablemente la, orga la organización, esa dirección revolucionaria, se deshace. O sea, se vuelve colectiva. No hace falta Leninis, no hace falta mucha gente que piensa en términos y en claves de discusión compartida yo creo que era la diferencia fuerte en su momento de la organización de la vanguardia obrera y la del sindicalismo revolucionario sindicalismo revolucionario en Europa que solamente se mantiene en España no tiene tiempo de desarrollo, esa es la paradoja la primera guerra mundial y la revolución rusa lo corta, pero no te digo yo que pero bueno, que eso es otra discusión, estamos aquí metiéndonos en, en cosas... Sí, hace, hace poquito estando, porque creo que, que aporta Hace poquito estando en Ecuador con gente de la desencantada de, de los procesos estatistas, de la revolución fallida ecuatoriana, <risa> alguien con mucha experiencia y de la generación de los que, que viene de esa política de los 60 a los 70 decía, igual no es que no, no hay forma de organización, sino que no estamos sabiendo mirar las nuevas formas de organización y queremos que las nuevas formas de organización se parezcan a las viejas. ¿no? También hay todo un debate, incluso entre viejos, militantes y gente con mucha experiencia de... Igual no estamos sabiendo ver cosas que están haciendo los sectores más jóvenes que nosotros, que no se parecen a lo que nosotros creemos que hay que hacer. Entonces no las sabemos identificar bien. Y segundo, igual las nuevas formas de organización política necesarias no las podemos imaginar porque todavía no las hemos soñado. Porque todavía seguimos pensando en otras claves. ¿no? En una clase obrera que ya parece que no hay... En un... No sé qué pasa que no hay, una comunidad que no existe, es como, como Pero hablar de comunidad yo no creo que sea algo trasnochado. No, por eso comunidad no lo, no lo he nombrado, ¿eh? Dado cuenta, yo, yo estoy bastante cerca de la visión y sí, también sé, por mi trabajo en la que si de hay que... Hay una cohesión comunitaria, no, un no, es, para mí es clave. Comunitario, evidentemente no puede haber movimientos sociales no, no. y desafortunadamente España ha vivido un siglo donde se la ha machacado, el bipartidismo ha sido desestructurar totalmente los movimientos sociales mm. ¿eh? y la clase media evidentemente, para mí Podemos es el, el último recurso que tiene la clase media de defender un poco en España ¿Eh? Porque no hemos hablado del movimiento uh -huh. de Podemos a nivel internacional, uh -huh. ¿eh? que se que, si te olvidabas, creo como un cluster hay, ¿no? desatendido de otras influencias, pero es así, para mí es un movimiento que se agarra el, el último rasquicio que tiene la clase media española, que ha subido a determinados poderes ¿no? y quiere agarrarse con fuerza, yo hago esa lectura pero a esa clase media no le interesa crear comunidad, desde el, momento, desde el momento empieza cuando empecemos todos a pensar cómo construir una comunidad y unirnos, ahí va a empezar entonces el cambio, y yo soy positiva y optimista, en lo demás totalmente negativa, ¿no? porque las fuerzas que vienen, eh, supereconómicas económicas, vamos... Nos, destruy, nos destruye totalmente. Sí, es que yo no, yo quería que yo hablara ella y que si puede ser, luego Sí, claro. La... <risa> es que su... quería hablar ah, de esa mujer. Sí, ustedes, sí. ¿no? Y esto, esto es como sí. lo de... Es que la he visto con intento, pero sin sí. el... Era <risa> del dinosaurio, nos despertamos y ese día. Y... Sí. Eh, es decir, el capitalismo financiero que está causando, de alguna forma, eh, una gran totalmente este tipo nuevo de descoloque en el que vivimos, eh, cómo se hace a él. Es decir, nosotros eh, desde un planteamiento como este de, de otro cambio de mentalidad, de otro cambio de organización, de otro cambio de visión, de otro cambio es decir, todo, es como estar buscando, y me parece que quizás sea la única forma práctica, respuestas particulares y parciales. Pero mientras nosotros estamos tapando agujeros, bueno, los que se encuentren en esta situación, el, el tema es que eh, las finanzas las siguen controlando los mismos. Ahí cómo se lleva. Es decir, cómo se lleva. Porque eh, ese capitalismo bueno que tú dices, que a algunos no nos pareció bueno nunca, Lo pero que ahora llamo. estamos evidentemente empezando a pensar que incluso podía ser estupendo, ¿sabes? pues eh, eso no existe. Pero es que el otro, ¿dónde está? Es decir los grupos de comunidad tienen acceso a alguna forma ni siquiera el, este tipo de democracia por supuesto que infecta, pero tampoco es decir, ¿cómo se llega a eso? porque si no se busca una forma, no sé, Marx tuvo unas buenas ideas que a, a partir de determinado momento hicieron cambiar cierto tipo de estructuras yo no veo la forma de poner un freno a no sé, lo que sea, yo creo que está como preñado de contradicciones, ¿no? O sea, que no es... o sea, Lo ves en la Unión Europea, las decisiones en la crisis, que fueron muy locas, ¿eh? Es decir, vamos a rescatar a los bancos por encima del crecimiento económico y aunque produzcamos un desajuste social y un cataclismo en los países del sur de Europa. Es una decisión que es bastante enloquecida por parte de unas élites que no saben por dónde van a salir. Una, una dirección, si quieres, una clase dirigente, por usar de viejos términos. Es decir, aquellos que tienen capacidad de generar y de influir en la decisión. Verdad. Está plagado de contradicciones. O sea, que lo que Es una época como muy incierta. O sea, lo que... o sea, que es un capitalismo que no tiene instancias de regulación. o sea Antiguamente pues, estaba relativamente ordenada la cosa. Pues, tenías a Estados Unidos, los estados nación de Europa. Podían gobernar, podían orientar, podían generar... Pues eso es lo que lo digo. ¿Cómo se ah, no, Pero que eso, que eso no tiene una... No sé, o sea, lo que dices es, ¿cómo podemos oponernos a esto? No te vas a poner como un bloque, te vas a poner parcialmente aquí, allá y tal, pero que, que es un proceso que tiene muy pocas visos de estabilizarse, porque no, no consigue... O sea, las élites financieras dejadas a sí mismas, o sea, no sé si veis películas o, o conocer gente es más complicado, o sea, tienen un componente muy antisistema muy bueno. brutal. O sea, un nivel de al renglón de lo que decía, eso es eso de la comunidad de crear comunidad, no sé si bien a cuento pero eh, ahora que está de moda lo de Cataluña lo, lo profesor es eh, yo no estoy de acuerdo con que Cataluña sea un planeta, pero que, Y aparte de eso eh, salió a relucir que un consejero eh, habría renunciado porque ahí en peligro su patrimonio entonces eh, claro, eso es un exponente de cuál es la mentalidad que, con la que funciona prácticamente todo el mundo. Casi <risa> se me apuráis hasta donde podemos. ¿eh? Y que la gente se mira mucho lo que le va en, en, en el invite, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, hasta que no cambiemos de mentalidad, siempre... Y después lo de la... Eh, yo he visto que se ha dejado de hablar de lo de no pagar la deuda. O sea, hasta qué punto es legítimo que se nos diga que los 63.000 millones de euros que se ha llevado Bankia... Eh, no iba a pagar ni un euro eh, el, el público, ¿no? y ahora lo que sí, que se va a pagar casi todo. ¿no? Entonces, y que hay argumentos sobrados para, para no pagar la deuda. Yo es que hace tiempo que he dejado de oír eso de que, de que la deuda no hay que pagarla. ¿no? Y ya nadie lo dice. Claro. Bueno, vale, totalmente de acuerdo. Esto dice poco, porque se gobierna. No se tiene aspiraciones? Yo estoy tomando un poco, bueno, cerrar, queriendo creerme ser positivo, buscar algo eh, de comunidad, de, de red, de, yo creo que tenemos una cosa nuestra, de, creemos estas señas de identidad y que eso es cohesión social, ¿no? que es la cultura, y eso es comunidad, ¿eh? y, y nosotros, yo creo que trabajamos ahí eh, Tener una oportunidad en todos de nuestros ámbitos y más allá de la cuestión política, de cómo nos representes, de lo organizativa, y que podamos hacer un cambio en el que. en un mundo que no sabemos. Esto ¿tú los, De acuerdo a la lectura que has hecho, no sabemos. O sea, si no sabemos, ¿no? No, ¿No sé, no, no, no se, no, se, no, voilà. 20, 30% de los trabajos de dentro de 15 años, ni nos los imaginamos. Pues es que es, que es por esto, es porque seguramente y yo quiero creerme que, que la cultura bueno a raíz de vuestra publicación de Jeron eh, cultura libre Estado eh, se empieza a plantear no Nosotros hemos juntado en un Zaragoza en Almera eh, bueno transformando y creando unicornios no vemos unicornios bueno pues hay es otra forma de, de trabajar bueno eso es una bueno yo, yo fui descreído totalmente de lo que me de publicáis vosotros bueno de Jeyron, bueno, han pasado cuatro meses... Bueno, nos estamos literalmente, Yo soy, yo soy empresario, ¿eh? Yo soy empresario de la cultura, y, me, y, me, y, y, y no vengo de... Bueno, estamos en organizaciones eh, de profesionales, que estamos en contacto con asociaciones culturales, con instituciones, y con, y con, y con instituciones, con funcionarios, que quieren cambiar desde dentro ese muro invisible que a la gente que accede, ¿no? desde, desde lo común, no se encuentra. Y hay un ejemplo en Zaragoza, este, este tío es un crack, el de, el de Zaragoza, que, que está la bueno, baila, baila bien asesorado legalmente al, en, el, en el sistema, la legalidad y legalidad, y seguro que podría estar mañana por prevaricación, pero nos permite, no, a nosotros no, pero bueno, compañeros, reyes, permite crear comunidad y realizarse y organizarse, que en un futuro, bueno, los chavales, yo porque he tenido contacto con los chavales jóvenes que empiezan en el teatro, no sé qué, que son ocupas culturales, bueno, pero legales, bien entendidos, y se y se pelean entre, se peleaban entre ellos y ahora se unen, como dices tú, como en Madrid, ¿no?, como en la, en la UNED, muy parecido, bueno, eso, eso tiene que, que florecer, que sumar y ya da, ya vendrá, bueno, yo quiero creerlo, quiero quererlo. Pues a mí, no sé cómo se puede. Bueno, si queréis, eh, no sé si queréis hacer como un cierre y lo digo por la hora porque yo sé, veo gente mirando el reloj, yo podría estar cuatro horas porque son temas de, de una necesidad y de una profundidad difícil de dar en, en un rato, pero bueno, no sé si quieres estar ahí. Ah, ya los ni, ni... Pan. <risa> que no. Claro, eh, la verdad es que no tengo palabras de cierre, o sea que me ha encantado estar con vosotros y espero que podamos coincidir en otra, en otra ocasión. Y, bueno, pues, un gusto. pues os esperamos en esta comunidad. Ahí tenéis el libro, por pues si lo queréis.